Continuando con las actividades en el marco de, de un proyecto entre la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Económicas, con la intención de, de sus equipos técnicos y de investigación, extensión y áreas de posgrado, e intentando con algunos referentes académicos, institucionales, del campo de las ciencias sociales, reflexionar respecto a este tiempo de pandemia y post -pandemia. En esta oportunidad estamos con la eh, decana de la Facultad de Trabajo Social, Magíster en Salud Mental Sandra Aristo, y este, ya iniciando, digamos, la, la, el, la serie de preguntas, justamente como esta pandemia ha atravesado, o nos ha atravesado también desde lo cotidiano, queríamos consultarte, bueno, en ese, esa cotidianidad institucional, qué aspectos han sido alterados, y de qué modo este, se han visto, que, o si sea, hay eh, planos de esa cotidianidad institucional mayormente afectados. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por la invitación. Me parece que es un proyecto muy, muy interesante y además que sea interinstitucional este, le agrega como un valor muy importante. Así que muchas gracias por, por esta invitación. Bueno, respecto a los cambios y a las alteraciones que produjo esta nueva cotidianeidad, la verdad que fue, en todos, en todos los campos fue eh, alterada, ¿no? La dimensión espacial, la del tiempo, la de los vínculos, es decir, los equipos docentes junto a las coordinaciones de carrera, pero también junto con, con el esfuerzo enorme que han tenido que hacer estudiantes, el personal administrativo y de servicio, este, bueno, generó una modificación abrupta, digamos, de cómo veníamos funcionando a lo que hoy se llama, digamos, la, la nueva cotidianidad o la nueva realidad. Este, así que te diría que en todos los aspectos implicó un impacto muy fuerte. Justamente las, las situaciones de, de pandemia, de emergencia, de desastre, la característica que tienen es que irrumpen fuertemente en la cotidianeidad y la palabra clave es que desorganizan, desorganizan desde las cuestiones subjetivas, eh, los hogares, las casas, la comunidad, el barrio y esta pandemia eh, impactó, irrumpió este, y nos desorganizó en ese sentido a todos, a todas y a las instituciones también, este, fundamentalmente por la condición de aislamiento, ¿no? algo que para nosotros es absolutamente inédito, para nosotros y para el mundo, porque en mayo decíamos más de la mitad de la población mundial estaba en condición de aislamiento, y eso es un hito este, inédito en la historia mundial, ¿no? Entonces, bueno, claramente esto implica afectaciones que son eh, necesariamente organizacionales. Uh -huh. El, desde tu lugar, incluso por ser referente fuerte en una institución como ahí la Facultad de Trabajo Social eh, y la necesidad también de darle funcionalidad académica y, y, y de las diferentes áreas, digamos, ¿cuáles fueron este, las respuestas que desde los diferentes estamentos eh, de algún modo este, hicieron eco en esas modificaciones, readaptaciones o cambios que necesariamente fueron tomando? Mira, para mí, eh, y, y lo transmití al equipo y hubo acuerdo, la palabra clave fue cuidar. Yo me propuse cuidar mucho, pero en todo sentido, ¿no? Al, a los equipos, a, a estudiantes, al personal administrativo y de servicio, a los docentes, mi preocupación era que la comunidad supiera que estábamos cerca, que podíamos escucharles, que íbamos a hacer lo posible para, para resolver lo necesario, tratar de que nadie arriesgase nada desde el punto de vista de la, de la exposición física, pero también desde lo psicofísico, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, eh, hubo como estrategias a distintos niveles. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, yo trataba de, de mandar mensajes a la comunidad académica de nuestra facultad, es decir, como de alguna manera intentando este, contener y no perder ese vínculo que de alguna manera es cara a cara, aunque sea mediado por la pantalla, eh, contándoles, bueno, qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, agradeciéndoles el enorme esfuerzo que todas y todos estaban haciendo este, y a la vez interviniendo en otros planos como para eh, dar respuesta y en ese escenario perder lo menos posible. Eh, surgieron muchas estrategias para, para acompañar, para contener a estudiantes que, que puedan acceder a la conectividad, este, que puedan ingresar al campus virtual, que puedan seguir la carrera. Eh, también respecto al personal administrativo y de servicio, que yo ahí siempre hago como una... Eh, salvedad muy especial. Nosotros tenemos el, el privilegio de tener el personal que tenemos en la Facultad de Trabajo Social, y yo esto no lo digo ahora que soy decana, lo digo siempre porque es, este, en general, digamos, es, un, es el personal que, que se ha apropiado de su lugar y de su responsabilidad y la asume como tal. Es decir, yo nunca tuve que decirles ni en pandemia ni en no pandemia eh, qué cosas eh, era conveniente hacer. Y cada vez que surge algún inconveniente, algún error, alguna equivocación, siempre están para decir, pasó esto, ¿cómo lo reparamos? ¿no? Entonces, eh, no fue distinto ahora en pandemia. Y desde ese punto de vista hay un vínculo de tanta confianza respecto de la tarea que eso nos permitió también habilitarles claves, computadoras y demás para que puedan trabajar cómodamente desde su casa. Este, que a la vez eso nos permitió... Que todo el trabajo, por ejemplo, de alumnado no se estacionara, no quedara este, eh, detenido. Y bueno, eso es mérito eh, más que de una gestión del personal. La verdad que eso es así, y, y me parece que es algo que nosotros debíamos hacer, porque bueno, porque justamente eh, no es que se lo merecen, tienen el derecho de trabajar en las mejores condiciones porque realmente este, ponen el cuerpo, el alma, ponen todo. Así que eso respecto del personal administrativo y de servicio. Y docentes también. Es decir, eh, yo veía respecto de otras unidades académicas y también de otras universidades y la respuesta de los docentes y las docentes de nuestra facultad este, fue de altísimo compromiso. Es decir, eh, el que no sabía buscaba ayuda, el que no el que no manejaba la computadora, el que tenía dificultades, o sea, hablaron enseguida con secretaría académica, eh, vimos como una disponibilidad general eh, como para dar respuesta. En ese sentido tratamos de trabajar mucho, de fortalecer estrategias con asesoría pedagógica, que, que al principio estuvo muy fuertemente trabajando con la gente de educación a distancia para ver todas las cuestiones de orden operativo y sin perder eh, el eje respecto de lo pedagógico. Pero a la vez, este, después, y ustedes lo verán como docentes de la casa, están haciendo como un continuum de envío de materiales muy interesantes como para que eh, docentes puedan estar viendo, bueno, cómo, cómo marcha esto de, de la necesidad de, de dar clases de manera virtual. Así que, bueno, en ese sentido hubo como una respuesta muy, muy interesante. Y otra cosa que quería contarles, que a mí me parece que también es un emergente de, esa, de ese sentimiento de pertenencia y compromiso institucional, es que yo tuve, voy a la facultad eh, cada semana o cada 10 días a firmar resoluciones, títulos y demás. Y la verdad que entrar a la facultad de trabajo social es un lujo. Porque el personal, por ejemplo, el personal administrativo y de servicio, el personal de servicio, se organizó, no porque les pidiéramos nosotros, para ir a cuidar las plantas, por ejemplo. Las plantas están preciosas, la casa está limpia, está como todo... Eh, en llegada está el trapo con la desinfección, las hojas para decir, para, para decir quién vino, co, eh, el, el termómetro para tomarte la fiebre, es decir... Está todo impecable como lo era cuando estaba habitada. Entonces, uh -huh. claro, este, yo veo eso y, y veo algunas otras fotos o cosas de otras este, universidades respecto del, del abandono, de la sociedad, y la verdad que me llena de, de, de orgullo porque eso, y eso no es, no es de una gestión, lo vuelvo a aclarar porque sería re injusto eh, hacer lo propio, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con esta pertenencia que tiene el personal y este compromiso. Es, es realmente una cosa eh, muy muy grata y yo eh, trato de desde mi rol, digamos, y lo trabajo mucho con el equipo de gestión, de que esos rasgos que tienen que ver con la cultura institucional no, no, no se pierdan. Es decir, que hagamos todo lo posible por seguir fortaleciendo eso, porque creo que es uno de los valores más importantes que tiene nuestra facultad. Y que en este momento de pandemia es cuanto más se ve, porque no hay que forzar nada, está dado. Es decir, el personal eh, no es que yo cuido, el personal cuida, todos cuidamos. Es decir, desde la persona que está a cargo de personal, que está atenta a quienes están o pueden estar afectados por COVID, quienes tienen este, eh, patologías que ya venían de antes, eh, que no se preocupen por la entrega de los certificados, tratar de que los certificados lleguen por la vía que puedan llegar, acompañar a los familiares, generar los vínculos con la obra social cuando ocurre alguna cuestión. Es decir, eh, en ese sentido es, es muy, muy grato a pesar de la pandemia y del distanciamiento, trabajar eh, así, ¿no? Este, la verdad que es un placer. Bueno, la Facultad de Trabajo Social damos fe con Graciela, que tiene esa cuestión afectiva muy fuerte, ¿no? Como preexistente a todo esto, y que seguramente es lo, la, la fortaleza para pensar en cambios y estrategias que nunca se sienten como una cosa que molesta, sino al contrario, para seguir estando, digamos, ¿no? Claro. Eh, Vos señalabas recién el cuidado con los chicos, eh, con los estudiantes, digo, ¿no? mira vieja sí. la docente hablando de chicos. Eh, que de, en ese plano de los estudiantes, ¿les demandó algo diferente? Eh, reinstalar una rutina eh, más dinámica con ellos o con una dinámica distinta. mira nosotros ni bien este, se estableció el aislamiento, armamos grupos con estudiantes eh, que, que nos hablaban, nosotros tenemos muy buen vínculo con todos los estudiantes de todas las agrupaciones del Centro estudiante Estudiantes, eh, con consejeros, consejeras, entonces armamos un grupo con los consejeros y consejeras estudiantiles, les dijimos de nuestra total disponibilidad para que ellos nos transmitan lo que les llegara, las dificultades que tenían sus propios compañeros, bueno, justamente a través de ese grupo, y a través del contacto que los estudiantes y las estudiantes tienen con nosotros de mucha confianza, ya sea conmigo personalmente o con cualquiera de los secretarios, eh, nos fuimos enterando de algunas dificultades puntuales, desde cuestiones de salud, comida, asistencia básica y bueno, e hicimos todos los vínculos eh, con las organizaciones con las que teníamos que hacerlo, ya sea con salud pública, con centros de salud, con la municipalidad para proveer desde comida, en algunos casos, hasta, bueno, eh, un seguimiento más particular, cuestiones de salud mental también. Eh, y bueno, y sí, lo que es ineludible es el tema de, los, de la conectividad, ¿no? Ahí la universidad reaccionó también rápidamente con un programa que ahora les digo los números, los tengo acá anotados. Hubo 300 estudiantes en la UNER que accedieron a, a chips y a modem para conectividad y en la facultad hubo 21 modems, 16 chips, que ahí también nos organizamos para entregárselos sin que hubiera ningún tipo de riesgo. Incluso mandamos, por ejemplo, a la provincia de Mendoza, que tenemos un estudiante de Tulsa ahí, Así que, bueno, en general, digamos, la accesibilidad eh, que era clave en este contexto eh, fue importante también como modo de conectarnos entre nosotros con estudiantes que por ahí no teníamos conexión. Entonces, bueno, esta posibilidad les permitió eh, acceder y estar como un poco más, más cerca, ¿no? Eh, lo que sí influyó mucho fue la situación económica de algunas que, y algunos chicos y chicas que, que fue determinante para garantizar la continuidad en la facultad, ¿no? Eh, por eso lo, lo de la coordinación de entrega de alimentos, de servicios públicos, de salud, etcétera, ¿no? Algunos chicos habrán vuelto a sus localidades, quizás, ¿no? Y otros los que quedaron acá son los que a lo mejor demandaron. Sí, en, sí, en general, eh, lo que nosotros tenemos registro es que volvieron, la mayoría volvió a sus lugares eh, y después, bueno, vos me preguntabas también, Tere, de otras cosas que pasaron en pandemia y que, tuvieron, eh, que ameritaron, digamos, tener un contacto permanente. Tuvimos reuniones con grupos de estudiantes que nos pidieron reunirnos por distintos tipos de, de inconvenientes que habían tenido con docentes en algunas cátedras. Entonces, también ahí... Eh, tratamos de, de intervenir mediando y viendo si se podía llegar a algún acuerdo. Eh, bueno, generaron por ahí se generaron algunas situaciones que creo que son propias de esta cultura virtual. Algunos eh, profesores y profesoras les, les molestan algunas cosas, ahora no tanto, pero al principio como por ejemplo que los estudiantes no prendan la cámara. Y algunas veces eso no es posible por la conectividad, o por dónde están, o porque están compartiendo en una habitación con muchas otras personas. Entonces, bueno, también tratar de, de que, que se pudiera comprender eso, ¿no? Porque había gente que se enojaba mucho por no poder verlos. Y bueno, es, es parte de esta nueva eh, cotidianeidad y hay que aceptarla y respetarla, porque claro. eh, no, no están. Sí. pero bueno, eso generó también ahí culturalmente una una cuestión de, de, de poder acercar las partes, ¿no? Y que se pudiera comprender. Sí, porque también eh, los docentes, digamos, no, yo no estoy dando clase, estoy en el proyecto, eh, pero ellos también han sentido un fuerte involucramiento de su propia familia y de este, eh, recursos que se afectan para el ejercicio de la docencia, ¿no? Entonces, por ahí hay toda una cuestión de, de, también de, de dificultades a veces para afrontar eso, ¿no? Y no sé si todos los docentes han podido resolverlo o han tenido algún tipo de demanda a la facultad, al margen de que seguramente capacitación, porque yo lo hubiera requerido seguramente, de los equipos técnicos de allí. Eh, sí, sí, sí, hubo, si bien fueron uno o dos casos que necesitaron así como un asesoramiento, incluso por ahí hasta pensamos en generar, en darles algún insumo de la propia facultad, este, en general eh, arrancaron bien, digamos, todos los, los y las docentes. Nosotros, una de las cosas que sí hablamos con los equipos docentes, en función de esto que vos traías, Tere, que es muy importante, que es que no es solo la cotidianeidad del estudiante, sino también la de los propios docentes. Incluso tenemos colegas que tienen eh, niños, niñas chiquitos y eso amerita también un cuidado especial. Entonces, bueno, lo que sí tratamos de facilitarles es que si les resultaba más fácil eh, hacer la clase, grabarla y después subirla, eh, que lo hicieran, o sea, tratamos de... Eh, no imponer una única forma de dar clase y, y no imponer que tenía que ser un encuentro sincrónico sí o sí, pero no solo por los docentes sino fundamentalmente por estudiantes, por esto que vos decís, no porque a veces en una casa hay una sola computadora eh, y a esa hora eh, los niños de la casa tienen, tienen clase, por ejemplo, entonces eh, tratamos de, de eh, ser lo más flexibles posible para que el... el eh, Toda la comunidad pudiese adaptarse a, a la propia realidad. Hay equipos que lo pueden hacer sincrónicamente, otros no. Y sí les pedimos que grabaran las clases para que queden disponibles para, para aquellas y aquellos estudiantes que no pudiesen eh, ingresar eh, claro. sincrónicamente. Así que eso también eh, fue, fue bueno, digamos. Bien. Bien. Eh... En la, la pandemia es como que, al menos todos lo hemos vivido como distintos momentos, ¿no? es este, En determinado eh, tiempo parecería que la pandemia este, nos hizo hacer, eh, hacernos más buenos, por decirlo de algún modo, más bondadosos, más solidarios. Este, y yo no sé si eso esa actitud o, o ese, esa nueva rutina que se fue instalando de pensar que Iba, que teníamos que hacer un fuerte aprendizaje a partir de esto que estábamos viendo, si pudo sostenerse el tiempo, vos qué pensás en ese sentido, eh, cómo lo estás viendo hoy, por ejemplo. mira yo creo que, que tiene un costo muy alto en términos de las personas esto, porque, porque implica un esfuerzo enorme, enorme no solo de de adaptación activa a las nuevas técnicas y a la cuestión virtual y a, a nosotras todavía yo estoy permanentemente con la computadora y todavía a veces me olvido de poner el audio, se, la cámara me queda mal, eh, mando algo que, que era para otro lado, o sea, en general nos pasan esas cosas porque es, es sí, así, digamos. Sí, sí, este, sí. Entonces, es un aprendizaje que, que, que mueve todo. Yo creo que hay eh, como buena voluntad de, de hacerlas, por lo menos en la facultad nuestra, digo, ¿no? De, de, de continuar y de hacer las cosas bien, y a la vez hay como un cansancio acumulado porque hay una sobreexigencia. Yo el otro día escuchaba un estudio que, que se estaba haciendo eh, respecto, era sobre empresas, ¿no? Pero fíjense el dato. Antes de la pandemia se les había preguntado a los empleados quiénes querrían trabajar desde la casa. El 80% decía que querría trabajar desde la casa. Hoy se hizo la misma encuesta y el 80% quiere volver a la claro. presencialidad. ¿Por qué? Porque está demostrado que se trabaja más, se trabaja mucho más. Es decir, el tiempo que eh, algunos trabajadores ocupaban para ir y volver, por ejemplo, es tiempo en el que se trabaja. Los horarios se flexibilizan, las demandas también. Entonces, es muy difícil eh, encuadrar en tiempo, eh, sobre todo, eh, eh, la tarea. Y eso implica que estamos hiperconectados todo el tiempo. Porque claro. la, la computadora, la pantalla, se mete con nosotros al dormitorio, a la cocina, a la cama, al rinconcito donde hay internet mejor en la casa. Eh, nos superponemos con los que convivimos. Entonces... Eso genera un hartazgo, digamos, genera un cansancio importante. Me parece que, este, por lo pronto, el año pareciera ser como que va a culminar en las mismas condiciones y yo no sé, pero me parece que es probable que también empiece de manera virtual el dictado de clases, salvo que ocurra alguna cosa que ojalá ocurra, digamos, de que, que esté todo bien y salgan las vacunas y se pueda curar, pero en realidad este... Me parece que, que amerita como un replanteo de lo que implica el trabajo en la virtualidad y sobre todo, me parece a mí, pero hasta por una cuestión de cuidado de la salud mental de las personas, este, ver cómo encuadrar ese trabajo. Porque claro. yo les digo desde la... Ustedes saben que yo hice salud mental, pero sí. yo misma me he propuesto tratar de acotar... Eh, encuadrar los tiempos y es muy difícil es muy difícil porque vos me vas a llamar cuando vos podés acomodar tus tiempos y yo te voy a atender cuando yo puedo acomodar los míos claro. y está la diversidad de actividades que vos y yo tenemos que complica mucho y en ese sentido me parece que habría que eh, replantear cuáles son las formas no yo creo que no es casual que también haya aparecido de parte de los gremios el derecho a la desconexión Claro. Este, eh, creo que, que es eso, pero no solo por, por quienes, eh, por ejemplo, somos docentes, digo por los propios estudiantes, porque claro. ellos también necesitan ese, esa, ese encuadre, digamos, ¿no? Así que, bueno, me parece que ese es el desafío más grande que tenemos a futuro, Tere, porque, porque creo que, que impacta eh, en grande y que no, no hay modo que, que evolucione bien esto, si no se reorganizan. Claro, además eh, de algún modo uno entiende por qué los planos o las dimensiones de la vida cotidiana están como estamentados, pero a su vez armónicamente articulados, ¿no? Y eso es lo que la gran ruptura que se ha producido allí. Eh, Sandra, ya, perdón, ¿querías agregar algo? No, no, no, sí decirte que eh, más a ver, una cosa de adaptación activa sí, que tuvimos que hacer como facultad fue, por ejemplo, redefinir la extensión, porque para claro. nosotros la extensión era territorio. Claro. Y entonces dijimos que ahora no va a haber extensión y nosotros claro. era como que nos sacaban un pilar central para trabajo social, el trabajo territorial, los barrios, las, el contacto con las organizaciones. Así que bueno, ahí también hubo un trabajo que fue todo un desafío, pero solo para que para que ustedes sepan, hubo más de 10 acciones de extensión en pandemia, de ah, trabajo con gente en situación de calle, de trabajo con, eh, desde capacitaciones eh, para, eh, para saber cómo intervenir y que era de alguna manera lo esperable en una situación disruptiva como es la pandemia. Claro. Eh, ese mismo curso se dio adaptado a la comunidad sorda, eh, se trabajaron con organizaciones sociales, se generó un programa, esto me parece central, junto con la justicia, para que las mujeres que estuviesen en situación de hogares con violencia pudiesen tener un contacto virtual para poder pedir ayuda, o sea, todo un dispositivo eh, muy, muy importante. Entonces, creo que eso también fue parte del desafío enorme y me parece que eso es un valor agregado enorme de la facultad porque permitió, aunque sea mediado por pantallas muchas veces, seguir en contacto con las organizaciones sociales, con los sectores más desprotegidos eh, y bueno, eso la verdad que también es, es reconfortante, muy muy saludable eh, sí. en términos de, de poder eh, continuar con aquellas cuestiones que son centrales para cualquier universidad, ¿no? como es la docencia, la extensión y la investigación. Y respecto de investigación, si bien el rectorado y la universidad eh, eh, reprogramaron los tiempos, eh, pararon, digamos, los tiempos administrativos, en la facultad nosotros tuvimos una, eh, una respuesta de parte de investigadoras e investigadores muy activa, es decir, nadie dejó de investigar, hacer sus informes, sus entrevistas, como en el caso este de ustedes, pero además eh, de, de intervenir en actividades... Este, paralelas, como por ejemplo las convocatorias que hizo el FONSIT, como las convocatorias que se hicieron a través de los consejos. Es decir, eh, es como que se trabajó muy activamente en eso, lejos de tomar una actitud eh, pasiva, ¿no? O de quietud. Así que bueno, eso me parece que es importante destacarlo. Bueno, Sandro, desde ya te agradecemos. Este, tu participación. Y una última pregunta que te queríamos hacer es: ¿cómo se imagina que será esto que algunos llaman la nueva normalidad o la post -pandemia en términos de nuestra facultad de trabajo social? Nuestra, mira, bueno, de la facultad también, de trabajo social. Sí, también es tuya, Tere, ¿cómo no? <risa> <risa> este, mira, yo creo que, que no solo para la facultad, creo que. que Vienen, estamos ya viviendo un tiempo de transición que, aunque que volviera la presencialidad, nada va a ser como antes. Eso es así. Algunos psicólogos, psicólogas del campo de la salud mental dicen que estamos viviendo un duelo, un duelo no solo de, de, del dolor que implica, por ejemplo, en algunos casos, haber perdido familiares, sino un duelo de formas de vida un duelo de ritos y costumbres y cosas que han sido postergadas que no se van a poder dar como fueron antes. Nosotros en ese sentido estamos haciendo un trabajo con la maestría de salud mental para ver el año que viene, nosotros vamos a recibir estudiantes que por primera vez no tuvieron su cursada tan cargada de, de, de vivencias de su último año de cursada de secundaria, no tuvieron los ritos habituales, no claro. tuvieron colación, no tuvieron viaje, no tuvieron las fiestas eh, típicas, digamos. Entonces, eh, estamos, digamos, en una transición que tenemos que tratar de quienes tenemos responsabilidades institucionales de, de considerar en las cuestiones que hagamos. Por ejemplo, nosotros no podemos recibir de la misma manera el año que viene a los estudiantes como lo hacíamos los años anteriores, porque recibimos otras estudiantes. Y para nosotros como facultad, el año pasado vos me preguntabas y era una condición central que el docente venga a la facultad. Claro. Es más, te doy un dato, nuestro rubro de mayor gasto presupuestario era el rubro que se llama profesores visitantes, que son los pasajes de los profesores y profesoras ordinarias que viven en otra ciudad y vienen a dar clase. Hoy eso no es problema. Claro. No es una limitante y menos importante. Y sin embargo, esto pasó hace meses. Entonces, a mí me parece que estamos, vamos a entrar, digamos, en una transición en la que vamos a convivir en una cotidianeidad que va a estar bastante más mediada por pantallas que antes y creo que sí que se va a producir este, transformaciones y cambios en algún punto también saludables digo socialmente no en términos no solo del ambiente sino de, del buen vivir porque Perfecto. va a haber gente que no va a tener que viajar cinco horas en el día para llegar a un lugar a trabajar o a lo mejor lo va a hacer de vez en cuando entonces, bueno, en ese sentido, también desde la universidad poder pensar que podemos llegar a algunos pueblos, a algunas ciudades donde hay estudiantes que van a poder acceder porque es virtual y que no podrían acceder a la universidad si tendrían que trasladarse a Paraná. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que entramos en una transición que nada va a ser como era antes, ¿no? claramente. Y una transición saludable, por lo que estás planteando, ¿no? Con mucha potencialidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros es muy valiosa tu participación. No, por eh, favor. Eh, A usted eh,